Cae la vida y no sé por dónde cogerla Caen los sueños, el tiempo en medio de un estrecho Espesa, los campos se agotan, cae la sangre y desbordan los grandes despachos. Del cielo inundando esqueletos, caen historias que escapan de garras y dientes, caen dinero y destroza el árbol de la vida, caen sistemas, no ruedan, pero avanzan con. ojos muertos y mientras tanto gol cae, cae, cae, la flor se va, se va, se va cae, cae, cae, sentir la claridad llegó cae, cae, cae, coged las rosas mientras podáis Se va, se va, se va Cae, cae, cae Y todo sigue igual